Primero tenemos que insertar la parte de la portada. Pueden escoger, aquí hay como unos diseños, que ustedes escogen, ya y le pueden poner lo que quieran. Ahí, por ejemplo, ya les da información. En la página de abajo, ya van a ustedes empezar a poner lo que gusten. Por lo regular, después de la portada sigue el índice. ¿Estamos? Sí, ¿verdad? Entonces vamos a insertar un salto de página. Ahí está. Y se puede decir que esta página va a ser para el índice. De aquí para abajo vamos a desarrollar todos los temas. Voy a buscar algo. nada, acuérdense, nada de wikipedia yo sé que ustedes se dedican a investigar entonces bajan un artículo lo leen, entienden bien lo interesante que está y dicen bueno voy a agarrar y voy a copiar esto, ¿es válido? sí lo copio, lo voy a pegar en mi archivo ¿sí? pero si se dan cuenta pues ahí no cumplo con las características e instrucciones que se les dieron entonces voy a seguir porque a mí me gusta mucho leer y sobre todo leer y hacer bien mi trabajo, y que tenga muchas otras entonces le voy pegando Así. y vamos hasta acá, los conceptos en realidad no es un archivo que estemos buscando exactamente entonces, ahí tenemos, ¿sí? Ustedes tienen algo así, pero esto no es lo, lo que está en las instrucciones. Entonces, me tengo que ir aquí donde dice inicio y voy a empezar con las instrucciones. Primero, tengo que justificarlo. Para justificar, me vengo aquí y ya se dieron cuenta. Lo que pasó en alguno de sus casos fue un pequeño error. Yo creo que lo van a corregir. Si se dan cuenta ahí, está separada las letras, muy separadas. ¿Qué tengo que hacer? Eso y ya se jalaron. ¿Cómo debe de ser? ¿Sí? Le doy aquí y entonces, pero sigo teniendo algo, vamos a a cerrar aquí con un punto siempre después de un párrafo donde terminas y cierras esto está mal porque estos son enlaces eso que ven en, en anaranjado son enlaces y esto en un trabajo quiere decir que te lo copiaste de donde sea ¿verdad? entonces Primero voy con el tipo de letra. ¿De qué tipo de letra debe ser? Arial. 12. 12. Ya está en 12. Ah, bueno, pero es todo. Arial. 12. Todas deben ser en color negro. No debe haber nada en negritas, así y como no voy a ir parte por parte borrando me vengo aquí en donde dice negrita la convierto todo en negrita y luego le quito ¿sí? por un lado, luego unos tienen igual rayitas ahí abajo vengo a donde está aquí el subrayado subrayo todo y después se lo quito bueno Aquí no, no está respetando el 1.5. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo? Hago esto. No se preocupen. Hago esto. ¿Sí? Ok. De todos modos, por aquí algo quedó en grita. Pero vengo. Lo marco. Y lo quito. Listo. Esto tiene, es diferente a 1.5. Vengo aquí y le doy 1.5. ¿Sí? Pero igual ahí está mi trabajo por decir la parte de arriba está bien. Ahora me voy con los títulos. Aquí sí pongan atención voy a usar título 2, en mi caso y es, ¿qué tipo de letra? Arial 14, ok pero aparte debe de estar centrado tengo aquí, está centrado, ¿correcto? y eso no, bien bueno, ya tengo un título puesto correctamente de ahí me toca hacer lo mismo que hice hace rato para todo esto. Pero no lo voy a hacer. Ya ahorita voy a aplicar un truco. Como esta parte está exactamente como las instrucciones, vengo aquí a lo último y voy a hacer esto. Voy a marcar del punto como que quede un espacio en blanco. Y acá hay una brochita. ¿Sí? Marco la brochita y vean qué va a pasar. Se me puso Arial 12 justificado. Como no llega hasta lo último, pues hasta ahí. Ya lo sabían, sí, 12. Ok. Entonces, como aquí sí no lo puedo hacer porque esto va entre viñetas lo marco lo voy a justificar primero lo justifico ahí está ahora voy aquí al interlineado 1.5 ahí está me voy al tipo de letra Arial y listo de acuerdo a las instrucciones, ¿se dan cuenta? Ok, ahora vamos a jugar con los títulos. Este es mi primer título, lo voy a copiar. Voy a decir que aquí voy a poner otro título. Y aquí le vamos a poner... Vamos a dejar nada más por ser, ¿sí? y vamos a poner un título acá ahorita vamos a ver por qué okay. bueno, pero este no lo iba a escribir este título lo voy a escribir como si fuera normal voy a escribir aquí este inicio, ok eso lo quiero convertir en título, qué tengo que hacer vengo acá, hago exactamente lo mismo que hace rato me voy a copiar el formato y me voy a marcar. sí ok, ahora lo importante voy a hacer el índice el índice no es que yo tenga que escribir Ah, a ver, en la página 1 voy a poner inicio inicio y un montón de cositas así y le voy a poner uno sé que lo hacen algunas algunas ya lo saben entonces no lo van a hacer yo le voy a poner aquí referencias a todo todo les ayuda aquí este word nada más que como que no está rápido aquí y me voy referencias contenido, le voy a decir que tabla de contenido, ahí está, ok cuál es la diferencia entre lo que hice arriba y lo que hice abajo, es que me lo organiza y me lo pone en orden ok, esto algunos les lo dejaron en azul, como el índice es un título pero no vas a poner índice, en el mismo índice ¿verdad? entonces, ¿qué tengo que hacer? irme a las instrucciones va a ser centrado, digo, va a ser negrito, va a ser en color arial, en letra arial número 14 y centrado pero está en color azul pues vengo aquí y lo tengo aquí, listo ahí viene y qué va a pasar si yo hago copio todo esto ok y me voy a poner abajo y le voy a dar pero aquí le vamos a poner este. Término. Vamos a, a poner lo que quiero que vean es lo siguiente. Okay. Ya el trabajo ya tiene varias hojas, ya está todo bien como lo quiere el, el maestro. Cuando yo venga al índice, como ya agregué un título y agregué más texto, ¿qué tengo que hacer? Vengo aquí. Y le doy actualizar tabla. Y le voy a dar actualizar toda la tabla. Y ahí está. Bueno, pero verdad que no debe decir... Este, debe decir... Ahí está. Mi hoja de presentación. Mi índice hecho automáticamente, y no importa cuánto le agregue yo al fondo, siempre me va a respetar y me va a decir en tal hoja eh, y número. Eh, algo que yo les digo a mis alumnos, bueno, que les voy a decir a ustedes, es que empezamos a hacer trabajos muy personales, trabajos que los identifiquen a ustedes como autores entonces para eso hay un, una parte superior que es el encabezado en donde ustedes pueden poner su nombre pero de manera muy sutil Qué significa que no voy a ponerlo con letras grandotas sino. lo voy a hacer algo pequeño bueno como ahí me dice Vargas Cruz ¿Sí? Y por lo regular se busca siempre que sea una letra pequeña. Y aquí sí le puedo dar, ¿no? Puedo escribir, este... Esto lo pueden hacer así o lo pueden hacer... ¿Eh? No, licenciatura en Licenciatura en pedagogía Algo muy sutil ¿sí? Y en el pie de página En la parte de abajo Siempre se le debe A, a ver se le debe poner el número de este... ¿cómo se llama? el número de página ¿no? ¿o no? está en insertar y ya busco busco, busco al final de la página esto ya queden ustedes personalizar su Trabajo. Entonces ya tengo un número de página, tiene mi nombre de manera muy sutil y la licenciatura. Acá abajo le puedo poner eh, el nombre de la universidad o si vivo, ya nada, es más, si no, no le pongan nada. Y ya, y yo digo, este es mi trabajo con formato y todo lógico esto no me sirve y ahí está mi inicio difícil hicimos un trabajo igual puedo insertar una imagen vamos a Imágenes en línea. Vamos a ver. Vamos a buscar un pajarito. Sí, acuérdense, no tiene que ser así, eh. Yo porque me gustan los pajaritos. Sí, ok. Pero lo, ustedes van a insertar una imagen con respecto al tema. Este es de manera eh, este, ilustrativa. Pueden hacerlo más pequeño. Pueden dejarle o escribir aquí algo con respecto a la imagen. Y lo pueden mover. Si, que, si quiero que queden letras arriba puedo hacer esto sí, o puedo exactamente nada más mover pero las imágenes jamás deben quedar así jamás deben quedar así sí, hay un margen que se está respetando o queda así o queda en medio o queda aquí no acá ¡Ay! ¡Despégate! ¿Les digo? Ok, entonces eso es lo que quería que vieran y que aprendieran a que no es difícil hacer el trabajo. Lo que pasa es que si no seguimos las instrucciones, lógicamente no nos va a ayudar a que saquemos una buena calificación para los márgenes, igual margen normal fíjense, pueden usar ese, el que dice margen normal que dice en la parte superior 2.5 en la inferior 2.5 en la izquierda 3 y 3, no me gusta, está muy separado entonces sí mejor es este buscar márgenes personalizados y aquí aquí le dan 2.5 centímetros por ahí alguien me habló que decía que le daba 2.5 pulgadas entonces lo que le quedaba para escribir es un espacio chiquitito no sé si fue de aquí o de otro grupo pero por ahí me hablaron por teléfono a las 2 de la mañana. Es mentira. Me hablaron en el día. Pero me hablaron. No sé si fue aquí o no. El izquierdo vamos a dejarle 3 y el derecho vamos a dejarle 2. A ver ah, okay. sí. 2.5. ¿Ya lo vieron? Ustedes determinan, le dan a aceptar y miren, ya todo su trabajo se va a poner como debe Miren. ¿Es difícil? No. Ok, voy a cerrar.